1973. Fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Se estrenó El exorcista, un hito del cine. Murió Tolkien, un grande de la literatura. Se observó un ovni desde Vigo y se confirmó que no era parte de sus luces de Navidad. Madre mía. Lamentablemente no fue un año bisiesto. Y justo ese año Pink Floyd, lanzaba al mercado el álbum The Dark Side of the Moon. Una semana más ¡Música! estamos en Música ¡No! Yeah. Yeah. Ha, habido yeah. Yeah. ¡Ha habido anticipación! ¡Ha eh, habido anticipación! Todo el rato, pero porque no. se encanta no, no, protagonista. Música, pero no, bueno. Podcast 100% no, no, música. He podido contener? Nada. Es que eh, lo siento, esta música me. ¡Cero por ciento música! Me, me, sois, sí. el, ¿Sois unos manaders conmigo? O sea, es perdón, eso. Perdón. Vale, pues ya está. Somos el cero de los programas musicales. Sí. Guardáis el pito porque esto es música, ¿no? El programa de 0% música. O sea, el pito no está aquí. Te <risa> guión, no. Me he saltado el guión. Me he saltado el guión. Manaders quiere decir músicos de maná, ¿no? Sí. Vale, Básicamente. Pues y, una vez más, estoy aquí con Germán Conde, Xavi Pou y Carlos Saura. Chicos, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola, Hola muchas gracias. Bienvenido. Bienvenidas. ¡Música no! ¡Música no! No, no, no. no, no, no hay que ir no, aplaudiendo. No. Estoy no, tirando el populismo. Ese programa de música que tira de eh, listas gratis de internet. ¿Vale? Porque somos así de guays. Uh -huh. Y punto. No Para poder necesitar. emitirlo o sea, por internet. Germán… ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué me cuentas esta semana? ¿Cómo pues definirías este podcast? Porque este me podcast salta se define y... como… Eh, es como ir al mar muerto y no ver cadáveres. <risa> <risa> eh, te, te sorprende. Yo sí, totalmente. Eh, Xavi, ¿tú qué has escuchado esta semana? Pues yo he escuchado la suave sinfonía de un boli firmando un parte de acuerdo de accidente de coche… Qué bonito. …para no ir a juicio. Eh, <risa> Increíble inspiración, gran melodía, gran alivio… Le pongo tres abogados sobre cinco. ¿Está basada en hechos reales este chiste? No, solo hablaré con mi abogado de delante. <risa> y bueno, Carlos, ¿tú qué haces aquí? Esperar la muerte. Como todos los seres humanos, Hostia. siento ser tan trágico, ponerme. pero yo creo que la vida es una tragicomedia y hay que poder afrontarlo. Me voy a llorar, da igual. La ver, terapia ¿no? bien, ¿no? No, perdón, me voy, me voy. No, no te vayas, <risa> no te vayas. Bueno, pues llegados a este punto, eh, analicemos el álbum que tenemos entre manos. Un álbum con una de las portadas más icónicas. Con un haz de luz, pasa por un prisma y se convierte en un bonito arcoíris. Oh. Sí. Oh. ¡Cuántos tatuajes he visto! ¿Cuántas, ¡Cuántos <risa> ¿Sí? pósters! ¡Cuántos pósters! ¡Cuántos pósters! Y, a ver, me gustaría hacer una declaración de intenciones con, con este álbum. Es importante porque da un golpe a la mesa. Lo Bajo, político, vale, joder, yo me he asustado. ¿no? Sí, sí, sí, sí o sea, ha oído el golpe a la Balean? mesa como, como el, el móvil que vibra constantemente. Sí. A ver, eh, sí. el, el album, Por ejemplo. El álbum se llama The Dark Side of the Moon. Sí. ¿Vale? Y la luna, como da vueltas al sol. A, a, a, no, a la tierra. <risa> También al sol, pero tierra, Sí, como da vueltas siempre con, con estos movi sí. movimientos de rotación y translación a la vez. Sí. Que siempre vemos la misma cara. Sí. Y el álbum, si lo pones. Suena siempre lo mismo. Fantástico. Hostia. ¿Cómo, o sea, cómo, habéis, no ¿habéis lo había pensado en o sea, eso. La luna. ¿Qué? La luna. ¿Sí? Es la misma. ¿Siempre? Y el álbum es, ¿Es el, mismo. el mismo siempre. Es el mismo. Joder, increíble, es que no, no, es que te das cuenta de unas o sea, cosas… Seniors. Me ha salto la cabeza. Genios, Cyclois. paralelas. Qué pasada. Me parece increíble. Eh, no se sabía lo que había detrás. De esa cara oculta de la luna había mucho misterio. ¿Sí? Pensaban sí. que había civilizaciones… China fue hace poco, ¿no? Pues creo que sí, pero en aquella época pensaban que había civilizaciones como no se veían había gente ahí conspiranoica de ahí seguro que hay claro, que sí. nos está mirando nosotros no podemos verle los cabrones se ocultan detrás había todas las curas en la cara oculta de la luna no sé lo que hay pero seguro que tienen una tienda de cargas de móviles. Eso. Seguro. Eh, a mí me gusta mucho esta expresión de eh, ¿pero qué haces, Pink Floyd? ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí. ¿De dónde debió venir eso? O sea, como en alguien... los 80. Claro, pero ¿quién dijo…? A Tú ver, eres un ¿Sapiro? Pink Floyd. O sea, ¿por qué? ¿Por qué un Pink Floyd? A ver, los a ver. 80 pasaron cosas que no tienen Tú eres como rock sinfónico, o sea, eres, ¿qué te pasa? Bueno… A ver, es que Pink Floyd es un grupo un poco flipado, ¿eh? Sí, o o sea, sea, vamos a recordar que en su tiempo usaron condones para hacer luces de colores. Increíble. Este es un dato que os regalo. poco flippers. Vale, ¿Vale? necesito ver el vídeo de Bricomanía <risa> donde explica hoy vamos a hacer esto. unas luces Efectivamente. con condones. Y enviaron, bueno, no un, enviaron un disco al espacio para que sonara. Cierto imagínate que se es, le encuentra alguien es flipado o no es, es creo que sí, es el que exponente del grupo flipado de por flipar, naturaleza sí, pues mira flipao. eres un Pink Floyd eres, super, eres un eres flimpao. un, un flipado uh -huh. bueno pues llegados a este punto yo creo que estamos todos de acuerdo ¿Sí? que la luz fue muy importante para el señor Pink Floyd ¿Sí? le puedo llamar Pink de eran dos Pink. eran dos Pink y Floyd, Pink y Floyd. Tommy <ríe> Jerry Pink y Floyd y... La, la conocida artista Pink <ríe> que se somos... juntó con claro, claro. <ríe> Herbert Floyd de Massachusetts. Massachusetts. Bueno, fue la luz súper importante uh -huh. en ese disco y para hoy nosotros también lo va a ser. O sea, que hablemos de luz. ¡Vamos allá! ¡Oh! The light. Germán. Cariño. ¡Uy! <risa> me sorprende. <risa> oh. Bueno, ¿Qué pues... Me, ¿Qué vas a contar hoy? Pues, eh, mirad, chicos, yo he estado de mudanza he tenido que... Me estoy mudando. Bueno, ya me he mudado. Realmente ya me he mudado. Y estoy ahí viviendo con mi chica. Y me encanta porque he tenido que hacer compras en varios sitios. Una uh -huh. de ellas ha sido… Que nos hacen falta cosas. Uh -huh. He tenido que ir a comprar lámparas. He tenido que ir al Leroy Merlín, a la sección <risa> Iluminación. ¿Sí? Y ahí he conocido al invitado que os traigo hoy. <risa> ¡Vaya! demosle <risa> un fuerte aplauso. <risa> un fuerte aplauso para José. ¡Bombilla! <risa> ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Ay, soy José. Hola, José. Soy José, trabajo en el Berlín y soy especialista Hola. en bombillas. Tra trabaja, vale. Yo creía que se ¿Trabaja? había encontrado. No, no, vale, vale, vale, vale. La gente viene y me pregunta cosas y <risa> dice, soy súper gracioso. <risa> <risa> eh, es que tengo un show, uh -huh. un show de comedia. Uh -huh. Que solo hago chistes, uh -huh. solo hago. Y mi, mi especialidad es hacer chistes. de bombillas. De, de bombillas. Bombilla, porque, por de bombilla, yo, porque yo, trabajo, yo trabajo en la sección de iluminación. Solo ¡Soy vale. un, un. iluminado! <risa> <risa> ¡Soy un iluminado! ¡Soy un iluminado, mira! ¡Ah, sí, <risa> algo, Voy a hacerlo otra vez. ¡Soy un. soy un iluminado! Ah, ¡Bravo! Eh, ¡Bravo! Eh, eh, sí, aquí solo eh, traemos a primeras eh, espadas. Eh, madre sí, mía. Sí, yo ya tengo un especial grabado en Netflix. Uh -huh. Lo que no ha salido aún. No. <risa> era otro chiste. <risa> sí, era otro chiste, sí. eh, Mira, eh, mira. Eh, voy, con, voy con mis chistes, ¿vale? Son buenísimos. Yo ya… Eh, eh, tira, tira, Gracias a Germán por traerme aquí. Uh -huh. eh, eh, bueno, yo, uno ya soy un iluminado. Este ya ¿Sí? es uno. Eh, uh -huh. Siempre ¿Sí? que tengo una idea… Es que… Es, es, es, ¿Es de bajo consumo? <risa> ver, ¿Lo pilláis? Pero por, porque per, por la bombilla… Claro. Una idea es una bombilla… <risa> sí. ¡Y yo tengo una idea de bajo consumo! La explicación <risa> hace gracia también. Sí, sí. <risa> eh, se abre el telón y aparece Bambi de repente. Se aparece Bambi… público, por favor. Tranquilo, chicos. Sí, no. El público está a tope. Se ha metido algo. Aparece Bambi. Así de repente. ¿Qué es? ¡Bambilla! ¡Bambi ya! ¡Bambi ya! ¡Bambi ya! ¡Bambi ya! ¡No puedo! ¡Me está volviendo, loco! Espera, espera. Es increíble. Espera, ¿Qué le dice una bombilla? Mira. LED dice una Va, bombilla. Vale, vale, vale. A otra bombilla. ¿Mm? ¿Eh? ¿Qué? qué? Eh, eh. ¿Vas a dar a luz? <risa> <risa> ¡Fantástico! Este... ¿Eh? <risa> eh, eh. que... Si separas a dos bombillas que están haciendo el amor, ¿Mm -hmm? es un coito... Interruptor. <risa> no me puedo leer. Este ya es el último. Es un genio. Este genio. Es el último chiste que tengo. Eh, eh, que son un grupo de bombillas con túnica. ¡Los sí. Illuminati! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto tengo ya el especial de Netflix grabado. ¿Cuánto dura el especial? Dura. Dura la velocidad de la luz. ¿Cómo? Un segundo. ¿Tiene nombre ese especial? Give me light. Give me light. Me parece increíble. ¿Cuándo has empezado en esto de la, de la comedia? Pues cuando... Te... Pues cuando mi madre me dio luz ahí hace... <risa> Hola, a ver. Este es, rep. <risa> es, es repetido. Sí. Es, eh, iba a preguntar... es que la luz es, es muy difícil hacer comedia con luz. La luz es una cosa. ¿Eh? No son varias cosas, ¿no? Son Bueno… bueno. Son, son… Bueno, ¿yo qué sé? ¡No eh, soy científico! <risa> este chiste es solo. Este, es fucito, ¿eh? este El que rompe la norma es este. Una sí. máquina de chistes. Yo le iba a preguntar que, que si había sido antes la comedia o el Leroy Merlin, pero veo que… Primero fue obvi el, no, ob obviamente fue el Leroy Merlin primero, ahí ¿Mm? yo me puse a trabajar… Ah, porque… No y ahí ¿Mm? fue ¿Te cuando… inspiraste. Sí, la ahí fue cuando… ¿Sabes? Echaba uno horas ahí. Mm -hmm. Uno echa horas en el Leroy Merlin trabajando, mm -hmm. en la sección de iluminación, en lámparas y claro. tal… Y de repente… ¿Se le enciende la bombilla? Se le enciende la bombilla. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿No ves? Como tú haces el chiste… <risa> <risa> <risa> Habla él y le aplauden. Claro, es que no, no yo, yo soy cómico, es tú, no eres, tú, eres, cómico, tú, tú no eres cómico. Él es Yo chavis, digo o sea, cualquier cosa y la gente se ríe. Porque yo soy cómico, tío. Vale, vale, vale. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no, pero pero, pero Mira, perdona. mira, haz un no, chiste, haz un chiste tú. Hago, haz un chiste. Sí, mira, coge uno de los míos. Eh, vale. <risa> coge uno que hay dicho, mira. Ah, ah. Va, me gusta mucho el de Bambi. y… a vale, probar. Vale. Se abre el telón y aparece Bambi de repente. ¿Qué es? ¿Qué qué? ¿Qué es? Eh. Es Bambi, Bambi ya. Yeah! Ba ¿Eh? Va. ¿Vale? No sé, no es cierto mantenerlo mismo. Yo digo, yo digo, Bambi ya. Porque esto. Es, o sea, ser cómico es, es el modo en que lo dices, no lo que dices, ¿no? Well, no, es la persona. Es es. La persona soy yo. yo. No, no, no, no, esto es injusto, ¿eh? Yo me voy a quejar. Estoy a <risa> Ojalá… Soy, porque... Estoy tocado por la comedia. <risa> sí. Ojalá la dirección <risa> de Sputnik. Ojalá la, a pará, yo... chico, a <risa> Ojalá la dirección de Sputnik ahora mismo echándonos a nosotros y dándole el programa al señor Bombilla entero. O sea, creo que es lo mínimo que merece este, este señor. Eh, ojalá. Bueno, yo, yo, no. yo, yo ya, sí. ya estoy, yo… O sea, que ¡Yo, que... yo me apago! ¡Oh! <risa> <risa> es un genio. Es... Bueno, pues muchas gracias. Muchas por gracias manera. por venir. No, de venir. nada, de nada. ¿A Pepe vosotros bombilla. Vosotros por el... bombilla. José Bombilla. Ah, perdón. Bueno, lo no mismo. Pepe, José. ¿Aló? No, no, José. José. José Bombilla. Sí, por creo, favor. Creo ¿no? que se ha enfadado. ¿eh? Sí. No, no le cambies el nombre de la manera que a la Bombilla no le cambian los hilos. ¿Ves? No se Tampoco es un chiste, era una metáfora esto, ¿eh? Pero mira, yo la digo, no cambies el chiste como las bombillas, no les cambies el hilo. ¡En tu cara, chaval! No puedo con este señor. Es demasiado. Demasiada calidad. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Bombilla! ¡Siempre bombilla ¡Siempre! Nunca en bombilla ¿Qué está ocurriendo? No lo sabe nadie. ¿Qué está pasando? <risa> Carlos, ¿has traído tú a alguien? He traído. No, no, a ver, yo, mis queridos Pim un, uh, un rap. Un rap. Un rap. No, no, rap. vamos a ver. Yo hoy eh, quería hablar de, de esa metáfora tan conocida como es la de ver la luz. Estamos hablando de luz, ¿verdad? Y ver la luz eh, se puede utilizar en, en muchos casos, ¿no? ¿Conocéis la canción He visto una luz? No va de eso, va de otra cosa. Uh, cuando uno ve la luz, cuando se va a morir, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh, he visto la luz, luz. Al, final, al final del túnel. Final del túnel. túnel? ¿Y ¿Qué, qué pasa cuando alguien se va a morir? Pues hay gente que dice que eh, ve toda su vida por delante, uh -huh. ¿verdad? Y claro, yo esa selección de imágenes uh, me planteo uh, el hecho de qu quién la está haciendo, quién está escogiendo esas imágenes que son tan importantes en tu vida. Pasa tu vida por delante, pero qué momentos pasan, ¿verdad? Entonces, ¿sabéis estos recopilatorios de Facebook que recogen tus últimos cinco años y seleccionan fotos, ¿no? así como las que tienen más likes? No, no, no especialmente las mejores o las que, las que tú consideras que son, no sé, más disfrutables ese momento que, que, que fue maravilloso, sino que son fotos que ha escogido Facebook, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues yo me imagino que cuando tú te quieres morir, pone el... Eh, la canción del episodio 4, por favor, Marito, me imagino que cuando te vas a morir suena una melodía parecida a esta. Y entonces empiezas a ver tu vida por delante, empiezan a aparecer imágenes. Un momento épico. Te estás muriendo. <risa> hay tranquilidad. Hay tranquilidad. Y de repente esas imágenes que empiezas a ver no son las de cuando nació tu hijo, no son las de cuando te diste tu primer beso, sino que son momentos que tú no te esperabas que aparecieran en ese recopilatorio, en ese Greatest Hits de la muerte. Y aparece una foto del registro civil, del catastro, <risa> de estás renovando el DNI, pidiendo la ayuda del paro, ¿Son momentos estelares? Mm, no, no lo sé, quizás sí. Eh, claro, yo me pregunto ¿cuál es el parámetro por, por, por qué seguía esta selección de imágenes? ¿Quién la selecciona? ¿Es Dios? ¿Es algún tipo de ente que ha hecho esa selección para ti? Y, y digo, joder, igual no son los mejores momentos, pero en el fondo sí que son los que más te marcaron y tú mm -hmm. no lo sabías. Esta, la ley está de la mariposa, ¿no? De que aletea una mm -hmm. mariposa en no sé dónde y se produce un tsunami en Japón. Bueno, pues... Um, ¿Qué pasa? Que para que no ocurra esto, yo pido por favor, pido por favor que una tenga derecho a seleccionar las imágenes, su, gre su greatest hits, cuando va a morir. Cuestiono esa selección de imágenes igual que lo hago con Facebook. Igual es la imagen que tiene más likes, pero no la que a, a ti más te gusta. Entonces, igual que alguien puede elegir la, la música de su funeral. No sé si, si habéis escuchado música en un funeral. Eh, igual que puede pasar eso, pues pido que, por favor, puedas elegir tus sí. greatest hits, porque si no, eh, de algún modo, pues eh, no, vas a, vas, no vas a disfrutar de ese momento que es um, la muerte, ¿verdad? <risa> <risa> la muerte. La muerte. Esta música, que me ha gustado mucho, perdón la música, sí. pero me ha gustado mucho pensar que esta música estaba sonando en la muerte de alguien en un accidente múltiple con <ríe> <ríe> sí, sí. gente gritando, <ríe> coches claro, ardiendo. Claro, pero y, tú estás pero a tu tú, rollo ya disfrutando de tu, de tu, de tu, de tu, muerte, de tu cine, de ese de tu momento vida. Que ya, vale. de vida. Claro. Vale, The Last End. Entonces, ¿qué estoy planteando? Pues un momento bajón. Un ¿no? momento bajón en ese momento que tendría que ser de subidón, de bueno, ya voy a ascender, no voy a terminar uh -huh. mi vida, voy, estoy viendo la luz uh, y, sin embargo, no se producen imágenes de mierda. ¿no? Ahora uh, voy a plantear otra, otra situación, uh -huh. vale en la que puedes ver puedes ver uh -huh. la luz, y es el momento en que uh, vas de ayahuasca. ¿Habéis oído hablar de la ayahuasca? Toma ya. ¿Es un, es un momento de drogas esto? Sí. Mm -hmm. Provincia de Guadalajara. Ay, ayahuasca <risas> está en Guadalajara, pero… Además... Pero vamos a hacer <risas> apología. No vamos a hacer apología, no, no vamos a hacer apología. <ríe> para nada, no querría, no. no querría en ningún caso hacer Habla, apología. Hablar en tercera persona. Hay gente que. <ríe> hay dice gente. Que... Hay gente que dice. Vale, no. Uh -huh, a sí. ver, tú vas a Perú o a Colombia o a, a un país que tenga selva, básicamente, uh -huh. al Amazonas. Y entonces eh, decides uh -huh. contratar a una agencia turística. Esto lo llevan agencias de turismo. Ojo, cuidado. Uh -huh. eh, El capitalismo sabré pasar. Sí, Creo que sí. es lo que digo en cada una de tus intervenciones. ¿eh? <ríe> sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Um, que se supone que con la ayahuasca tú vas a tener una experiencia de que vas a ver la luz y que te vas a iluminar. Es una planta eh, sabia de la naturaleza uh -huh. que te produce cosas increíbles. Uh -huh. Vale, pero ¿qué pasa? Eh… Um, segundo tema, por favor. Que tú estás. En ese momento se está produciendo el ritual. Uh, sabes que el chamán es muy bueno. Te han dicho que ese chamán controla mucho de la movida. Y empieza el proceso, ¿vale? Empiezan a ir. Hay aguas que. Ayahuasca, van diciendo Ayahuasca, ¿vale? Sí. No sé, claro. <risa> nunca he estado, ¿vale? Pero me imagino que <risa> ayahuasque, Pero... Ayahuasca y agua, ayahuasca. agua y agua y es la agencia? ¿no? Ah, y aquí, <risa> es <como, risa> esto, esto es Quechua, esto es Quechua de la selva, ¿vale? Permitirme. Ayahuasca y y Vale, en, entonces eh, empieza el proceso, ¿vale? Eh, te tomas eh, el Ayahuasca y en, Sigue, sigue la música, estás como vibrando. Ves a los demás que ya empiezan a alucinar un poco, que están en su proceso, guala, guala, guala, se está liando. Ah, ¡Está a liando! Que... Uh, sí. <ríe> sí. Eh, veo sí. un animal, es mi animal sagrado, sí, todas sí, estas no. movidas, ¿no? Y entonces, de repente, tu alucinación es, eh, eres tú esperando el bus, uh, que no llega. Y uh -huh. entonces empieza a pasar el tiempo y es en plan de, hostia, ya van 10 minutos, 15 minutos, y el bus no llega. Entonces llega un bus que se llama Ayahuasca, ¿vale? Número 336. ¿vale? Que, te lleva, ¿Y que te lleva a tu visión o al arenal. Correspondencia con línea 2 de metro. ¿eh? Claro, y pero, pero ¿qué pasa? Que pone full, full. O sea, oh, no puedes entrar al bus. No. Oh. Vale, vale. Mi pregunta es. A cocheras. A cocheras. O sea, es un bus que va a cocheras, ¿vale? Y, eh, claro, mi pregunta es. Y aquí, por favor, es, ¿Mm? paramos música. Uh, ante esta alucinación de mierda. ¿Tú reclamarías? No. Uh, no. ¿El dinero? O sea, ¿reclamarías al chamán eh, que la experiencia es una mierda y que por tanto te devuelva el dinero? Eh, ¿Cómo lo gestionarías? Para nada, eso? no, no. Es un no. Esto es. Es tu visión. Algo te está diciendo esa visión. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que necesitas eh, esa alucinación? Esa alucinación te está, es, te está aportando algo vital. Algo vital. ¿Y tú? ¿Estás esperando el bus? <risa> esa alucinación, Tío, está, no, está, está alucinación A lo mejor tu animal es el autobús <risa> tu animal sagrado soy un autobús tío pues a ver <risa> no, no. yo creo que más que queja se pueden hacer sugerencias que, que ponga más o sea, líneas que, de autobús que no te pongan claro que no te estén ejemplo, esperando ahí que no cañadan que más líneas Exacto. A ver, a ver, vota partidos, aumenten el transporte Estamos, público. En, Estamos en ayahuasca, en, alucina, en ayahuasca. Sí. No, vamos a ver. Aquí hay un tema de fondo en ambas cosas, sí. tanto cuando te no vas a morir a vivir en la MT, luz creo. y cuando te vas a te, te, te tomas ayahuasca, esperas en los mejores momentos y esperas el viaje de tu vida. Basta ya, viva, porque queremos que hacer cosas y que sean <risa> de puta madre. <risa> Yeah. Y la culpa de todo eso la tienen las películas, que acaban bien, y Disney. Basta <risa> <Va> <risa> ya del bienquedismo y de las experiencias top. Viva la mediocridad, viva ¿Sí? las visiones ¿Sí? mediocres. Vi yo, si me muero y mi, y mi visión del final del túnel, mi, mi recopilatorio de imágenes, son, soy yo cagando en el baño. Ole, ¿Sí? tú. Bien, ven bien. Que bien que un que buen está. momento. Mi, el que lo ha cortado sabe que. Que era importante. Que eh, importante era importante. Y si mi visión de la ayahuasca es ¿Mm? que estoy parado. <ríe> Bueno, ha me... sido. ¿Bueno, ha sido? ¡Buen viaje! ¡Joder, viva así? lo mediocre! Hostia, ya… Gracias, Germán. Fantástico. <risa> ha sido increíble. ¡Hombre! Que, que me enfado, tío. No, no te enfades, no te enfades. ¿Tal... Xavi, ¿tú estás enfadado? No estoy enfadado. Lo que tengo es un… Aparte de un pollo… Una pregunta. Uh, ¿Vosotros creéis que se puede escuchar la luz? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Uf, qué pregunta. ¿Cómo? No lo sé, o sea, no lo sé. Como no lo, no, vale, a no. Germán, Germán ya lo tengo. Voy a por, <ríe> sí, voy a por el jackpot, he el, el sí. ¿vale? Yo dices yo, sí. vale Tengo aquí tres audios ¿Sí? que os van a demostrar Ajá. que se puede escuchar la luz. Uh, qué ¿vale? dinamismo. Con lo cual me sabe. gustaría que pusiéramos el primer audio. ¿Qué es esto? Una bombilla. Una bombilla cha, cha, cha. Es un, <ríe> un flexo de estos. Un fluorescente no funciona que, hay, mal. que hay que cambiarlo. ¿Vale? Podemos poner el segundo <ríe> audio, flor. por favor. ¿Qué es esto? Oh. Un disparo láser. Hombre. ¿Eso es luz? Hombre. Oh. ¿Un ¿Láser? Luz a tope. El ¡Luz! El tercero, por favor, ahora, cuando podamos escuchar. ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué es? es? Es un disco muy rápido. No. <risa> no. Es una nave ¿Sabes? espacial que a velocidad de la luz. Esto es, Este es sable láser. Sable de láser. toda la vida. Entendiéndose apagándose, ¿no? El va sable láser. Todo. El sable láser eso, que, hay que hay que cambiarlo como el flexo. Efectivamente. Porque no te está yendo no, bien. no lo has comprado en la tienda buena. No. ¿no? De estos que se sí. lo has pillado por Aliexpress, ¿vale? Triste, vale, pues he demostrado que. se puede escuchar la luz, sí. La verdad. luz se oye. Ya, hemos chavales, hemos escuchado ya. tres luces, hemos identificado dos. No está mal. Ese es el que funciona. Yo por eso. Ya doy por buenas la <risa> <risa> sí, Bueno, sí. Has sí, conseguido sí. Más o menos objetivo. por ahí. Estaba, estaba... Había una hipótesis, se ha demostrado. ¿Sí? ¿Demostrado? Impecable. Eh, ya está. Yo… yo co Publicar yo, en YouTube. Eh, yo, ¿no? cortaría sí, yo cortaría ya la sección. Yo cortaría. No. Pero, pero tengo más información. más baja, secciones de mierda. Hoy <risa> es, que es bueno! Vas. ¡Quédate ahí! <risa> a Vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Me Ajá. gusta el peligro, ¿vale? Vale. Y, oh, vamos a continuar hablando de la luz. Vale. ¿Vale? Hay tres luces principales en el mundo. Uh -huh. Las más conocidas, ¿vale? La luz solar. Sí. Las luces de la Navidad. Y luz casar, Vale. Por vale. ese orden. <risa> Traigo algunos datos curiosos. Ah. Sobre a, mí, a, mí a, mía, me... a mí ya me ha tenido. <risa> <risa> o sea, a mí me está ah, sorprendiendo. Ahora, ahora voy a jugar a, pe a perderos. <risa> vale, he traído ah. algunos datos curiosos sobre estas luces, ¿eh? ¿vale? Vale. ¿Sabías qué? La luz solar, la luz blanca Se compone de todas las luces juntas Para separarlas Se necesita una acción como Colocar un prisma o invitarla a cenar Y hablar de lo de Cataluña Esto es un dato ¿Sabías qué? Luz Casal madre mía, este Luz Casal no sabe Contar los números pares, pares Ajá. Porque su discografía Es Luz Los ojos del gato, Luz 2 Quiereme aunque te duela Y Luz 5 ¿Qué dices? Esto es totalmente cierto. Esto es como la peli no, de… ¡Espera, espera, espera! Sí, sí, sí, Luz sí, Casal no sabe contar… ¡Números pares! Pero ha puesto uno ¿Uno? ¿Uno? Perdón, he dicho dos era tres. Era, claro, era tú. <risa> soy, claro. yo, soy yo que lo confundo. Uno tres y cinco, ¿no? Uno tres y cinco. Uno tres y cinco. Sí, sí. Así, o sea, así ¿cómo es? que no sabe contar? ¿Cuáles? 1982, los ojos del gato, 1984, luz 3, 1985. Quiere aunque te duela, 1987, y luz 5 1989. Increíble, esto es como la peli Rocky. Que, ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la peli Rocky en España? Uh, yo hice que 3. No, Rocky. Era Rocky, era, No, aquí se llamaba de otra manera y uh -huh. entonces era como como, eh, no sé, eh, boxea como puedas, no boxea, sé. Cómo... No, no, no, no tengo ni idea, lo siento. <risa> no, no, no, no, no. No puedo, sí. no no puedo opinar ahí. de eso porque no sé. ¿Sabíais que las primeras bombillas en un árbol de Navidad se pusieron en 1882 por Edward Johnson, amigo de Edison? Porque, hasta entonces, se ponían velas en los árboles y nadie veía ningún problema con eso. Nadie <risa> veía problema... Eh? Nadie, no, no, Yo veo no. incendio, claro. Esto, esto, era, esto es un dato real. ¿Vale? Nosotros damos, por supuesto, la luz. vale. El sol sale por el día, se pone por la noche, vuelve al día siguiente y al si final de mes pues te llega un recibo de 100 euros. Pues, más claro. Más. Y más? Nosotros lo tenemos por un ciclo sin fin que lo envuelve todo. todo. Es así pero hay eventos que pueden acabar con esto o sea, el señor Banks con un parasol gigante no, ya empezás haciendo lo mismo no, no, pero lo veo más vale, el mundo se queda sin luz gracias a un... gracias gracias, gracias, gracias. O, gracias. voy ah. a hacer las comillas Gracias, para que se oigan en el audio, a un invierno volcánico, ahora que está tan de moda el, el, el volcán de la un Palma. Un invierno volcánico. Un invierno volcánico. ¿Cómo funciona esto? Pues el invierno volcánico tiene tres fases, ¿vale? El volcán dice hola, ¿qué tal? El cielo se llena de ceniza y nos vamos todos un poco a la mierda. Esas serían las tres fases. Es, esto pasó, ¿no? En la historia, creo que hubo 10 inviernos. ¿Por ahí? Seguidos, sí, sí. Eh, sin, bueno, sin veranos. 10 inviernos son uno muy largo. ¿no? Claro. Seguidos. Pues, <risa> pues eh. bueno, Lo que pasa es que no me da el sol y no puedo ir a la playa. Ese eh, es el problema? Vaya problema. A ver, a la ver. la montaña. Eh, no sé, vosotros imaginaos que está como uh, todo lleno de azufre y toda, todo el mundo haciendo la broma de imitar diciendo ¡Aquí huele a azufre, Mr. Danger! Pero todo el mundo. Aquí ¿vale? se sufre. Aquí se sufre. venido a sufrir. ¡Aquí huele a azufre, Mr. Danger! Mr. Danger, o sea, maldito… ¡Peñazo! Esto, es un hecho. Pero, a la vez, puede ser una gran solución al problema del calentamiento global. Puede ser, porque eh, si hubo 10 inviernos seguidos, damos por hecho que refrescaría un poquito el planeta. Por eso he preparado una serie de puntos a favor y en contra de eliminar la llegada de la luz a la Tierra en un espacio que he llamado puntos a favor y en contra de eliminar la llegada de la luz a la Tierra. Okay. Vale, punto Punto en contra. Pues un evento, un evento así se cargaría la biodiversidad del planeta. ¿Vale? Morirían miles de especies. Ok. Punto a favor. Bueno, son pocas, hay muchas más. Sí. Por ejemplo, este es uno. El otro es, morían miles de especies, seguramente los carlinos, que ya es como la única especie animal que merece una eutanasia. O sea, ¿Eh? sí... Si... ¿Car Carlin... Eh, es, un, o sea, es un tipo de, de, de, de, de, de al que le cuesta respirar. Ah, o sea, solo oh, necesitas no. hacer una cosa no para mantenerte a flote en esta vida. Ah. Y, y, y, y. carlinos. Carlinos. Car carlinos existen, ¿vale? Carlinos Brown. Car car carlinos Brown. <risa> <risa> <risa> eso es malísimo. Vale. Uh, punto a favor de eliminar la llegada de la vida a la, la, la tierra, ¿vale? ¿Sí? <risa> la vida a la tierra. Precisamente en un invierno volcánico. Mary Shelley se inventó el relato de Frankenstein. Vale. Por no? favor. Eh, Punto a favor. ¿Ya, ya hubo un invierno uh, volcánico con gente aquí? Efectivamente. O sea, Mary Shelley, Mary Shelley, Frankenstein. Hasta donde tengo entendido yo... Fue así, se juntó con Byron y, sí, y, y más. Y, y esa y, época y, era de invierno volcánico. Era un invierno profundo. Se juntó el bicarbonato con y se lió parda. Y se lió parda. Ajá. Vale. Si no, ya, ya lo corrigo luego, pero ahora vamos a dar por bueno ¿vale? Esta, sí. ¿vale? <risa> Punto a favor. Mary Shelley se inventó el de Frankenstein. Punto en contra. Tenemos a Stephen y Meyer y es capaz de repetir Crepúsculo. No, no, te, no, no podemos. No, no, no, no podemos. Claro, porque todos los vampiros… ¿vale? Punto a favor, estamos entrenados por el confinamiento. Punto en contra. O sea, imaginaos pasar un invierno de años encerrados que además faltan alimentos. O sea, ya no se podría hacer esto de hacer comida e instagramearla. Ah, Tenemos que hacer el pan con neumáticos. Que es un poco el que ya hay en el supermercado, pero. Pero, pero peor. Sí. A el menos del super está bueno. Hasta aquí os digo yo, mm, Invierno volcánico. ¿A favor o en contra? Pues… Yo, porque no me gustan las playas y no me gusta el verano… volcánico. Fantástico. O sea, podrías, podrías no ir a la playa, pero prefieres joder a los que sí les gustan. Claro. ¿no? Escucha, si eliges eso, tu novia te deja. ¿eh? Ya, ya, a mi novia le encanta la playa. Por eso. <risa> o sea, que piénsatelo dos veces. Eh, no al invierno volcánico. Muy bien. Bueno, pues yo sí ahora. Pero por dentro pienso que <risa> Yo sí, porque tienen que pasar cosas. O sea, si no, uno se aburre, ¿no? Ha habido uh -huh. una pandemia, ahora el volcán, pues, pues otro más grande, ¿no? Otro… ¿Por qué no? no uh -huh. Así, más noticias, más entretenimiento… No sé. yo. Entusiasmo y diversión. Entusiasmo y diversión. La fiesta del infierno, uh -huh. lo llamarían, ¿no? Fantástico. Buah, tío, sin salir de casa, pudiendo jugar a la Play o a la, a la… Que sea… Al Minecraft. Todo el día. Quiero decir, yo he tenido que trabajar en pandemia y me da que pasaría lo mismo. Yo, no… Ahí no me tienes. Vale. Bueno. bueno, está bueno. bien. Hagamos una cosa, ¿vale? Sí. Yo os voy a decir, queremos invierno volcánico y cada uno que diga lo que le dé la gana, ¿vale? Queremos invierno volcánico. ¡Ratchet! Sí. Sí. Y hasta aquí mi sección. <risa> <risa> Alicia, por favor. Ya, eh, bueno, Carlos, como otra semana más. Ah, bueno, sí, sí. Vuelves, lo que vuelves a tener que ah, dividir. No, no, en realidad no. No, eh, no eh, rechazo profundamente esto ¿Sí? porque, porque se me ha acusado. Se me ha, <risa> se me ha acusado de algo que no es verdad. Sí. Y para demostrarlo, rechazo eh, mi tiempo. Rechazo mi tiempo y a, y a ver. Pero tenías pasa. algo, ¿no? Sí, sí, pero lo pero no, rechazas. Pero paso. Yo, paso, yo, paso, yo, paso. yo tengo No, no tío, y de hecho, no. no, no. Ver, ver la luz, continuación. O, continuación. o sea. Continuación. Bueno, venga, vale, si me insistes, vale, vale, vale, vale, vale, claro. Eh, vale, mira, eh, nada, es simplemente cuando tú ves la luz en otros, en otros ámbitos, ¿no? Eh, de repente, eh, estás en tu trabajo, ese trabajo repetitivo, rutinario, monótono, que dices, me cago en la hostia, tío, ¿por qué me levanto el lunes? ¿Es solo para levantar el pip? ¿Es solo para que el pip crezca? ¿no? Que uh -huh. me levanto los lunes y de repente dices… ¿Ves la luz? Epifanía. Tengo que trabajar de otra cosa. Tengo que trabajar de otra cosa. Esto no me gusta. No es lo que quiero hacer toda mi vida. Por ejemplo, yo qué sé, lo mítico, ¿no? Lo típico del CEO de Apple que dice yo, ¿para qué? Quiero hacer ordenadores y tener fábricas en China. Esto no me gusta. Voy a dedicarme uh, a ser pica -pedré. Uh -huh. ¿Sabes? Pasa mucho esto. Fue para chaca. Fue para chaca. Y, y claro, eh, puede pasar, ¿no? O sea, puede, puede pasar, pasar, puede pasar. Uh -huh. No pasa. Os voy a decir la verdad, no pasa. no pasa El CEO de Apple, ¿cómo coño se va a hacer zanjas y movidas? Uh -huh. ¿Tú crees que eso va a pasar? Pasa al revés, que una persona con un trabajo repetitivo, monótono, dice pues me gusta la música, en realidad, quiero ser músico, quiero ser artista, quiero ser comediante… quiero ser... Eso es lo que pasa. Uh -huh. ¿no? A los 40… ¿A, ¿Por qué no pasa al revés? A crisis de los 40… Uh -huh. ¿A qué me la luz! qué quiero hacer esto! Te no claro, voy a poner a estudiar, no que no me gusta lo que hago. Voy a estudiar medicina a los 56. Sí. ¿no? Y dices, hostia, pues eh, un poco tarde, igual. ¿no? Pero bueno, eso era un poco la movida. Mm. Pero me habéis forzado, me habéis forzado. Eh, ya está. Eh, ya está. Eh, vale. está ah, el... ah, o sea, vale, pues aquí ¿cuánta? es cuando te digo eh, Y la, contemplar de pasar de un trabajo ultra dinámico a uno um, completamente. Um... Pescar. Sí. ¿Pescar el, pescar? Cortador de jamón. Cortador de jamón. Sí de jamón? El aroma del jamón, la sí. grasa… Tal. Ojo, ojo, que los cortadores de jamón… El, en época mala… Madre mía, eh. Pagan bien, pagan bien. En época mala… No estoy entendiendo nada. Los cortadores de jamón… No no, ¡No, no, no! ¡Ojo! Los cortadores de jamón en época mala… Madre <risa> es que mía. Es que flipas, ojito, flipas. Ojito la bellota, Seguro o sea, que no, no lo esperabais no, esto, eh. No, no. En época mala, cortador de jamón… ¡Locura! ¿Sí? <risa> <risa> es que bueno, ahora… Tampoco veo necesidad de ampliarlo. No no es que <risa> no, no, cortar vez. jamón o como dice mi padre tocar el violín. <risa> oh, qué bonito. <risa> qué romántico. <risa> Voy a tocar el violín. <risa> y Lea, tiene a toda la, la familia, un, ¿no? Un, un bocadillo de jamón. Fantástico. No, no, es muy muy, racio, muy poético. O poético o, o que lo dicen muchas. Uh -huh. No sé. Sí. No, en la mía no lo dicen. ¿Queremos Pero, este, bueno. ¿queremos este este esto? este hilillo eh, es, es, es, me parece fascinante. Sí, es que no, no sé cambiarlo. No sé, no es genial porque... <risa> bueno, y ahora, ahora que no tenemos a Marito, ¿cómo, cómo apagamos el programa? O sea, ahora la vamos a liar. Sí. ¿Queréis Hostia. seguir hablando? Eh, prepara, preparaos en Sputnik Radio para una, emo una emocionante Hostia. emisión de 12 horas. ¿Estás tú la de la luz? Sí. ¿Estás manejando la luz de fuera? También. Bueno, bueno chicos, chicos esa este, es DJ, este, este DJ, DJ, tenía que acabar ya, pero sí. acabamos, acabamos. No sabemos, no acabamos sabemos todo apagar el, el, el emisor. Ya vale, tenemos que cosa. estar hablando de cosas. Yo sé subir la música. Poner. Puede volver José Bombilla. José... José Bombilla debe no, saber mira, apagar puede... cosas. José Bombilla puede volver, pero Odiógenes. puede puede volver. Tío? Pero eso fue la semana. Para... Sí, bueno ya claro. A ver, pues... creo que sé, ¿eh? o sea, lo estaba exagerando. Vale. Así que bueno pues. Chao pescado. Ey, muchas gracias a todas. Os queremos. Eh, guapos. Ah, un beso. Eh, ¿cómo? Musicalo, ¿cómo? musicalo.